En este vídeo te vamos a mostrar cómo retirar los IOS que hemos ganado gracias a la plataforma de Oneplay únicamente por jugar y divertirnos a distintos juegos. Tenemos juegos tanto para PC como para Android o IOS. Hemos hablado anteriormente sobre esta plataforma, de hecho en nuestra web satoshifactory.com en la pestaña de Play to Earn tienes aquí el artículo completo con el vídeo tutorial en el cual te explicamos paso a paso cómo crear una cuenta y empezar a recolectar estas criptomonedas totalmente gratis, sin K sin ningún tipo de inversión y sin absolutamente ningún riesgo, únicamente jugando y divirtiéndonos. Aunque lo vamos a ver todo a continuación, realmente es muy sencillo y es que recientemente han incorporado una nueva opción por la cual, por crearte tu cuenta, te van a regalar mil Wombax, estas criptomonedas que puedes intercambiar por IOS, también te van a regalar un NFT que podrás intercambiar en el mercado secundario si así lo deseas y también un 25% de todo lo que hagan tus referidos. Si compartes tu enlace de afiliación con amigos o familiares, esta estarás ganando algo de tokens de forma pasiva esto es realmente muy guay y es una plataforma que realmente paga nosotros llevamos tiempo usándola y haciendo bastantes retiros para registrarte no necesitas comprometer tus datos ni nada por el estilo únicamente con un correo electrónico ya vas a poder crear tu cuenta en OnePlay y a continuación debes instalar la billetera de wombat que la tienes disponible tanto para android ios o también para navegadores y desde esta billetera muy parecida a metamask una extensión de navegador vas a poder gestionar todos tus activos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 vamos a esta opción que tenemos en la parte superior aquí tenemos para invitar a nuestros amigos tan solo debes instalarla tendrás el enlace abajo en la descripción del vídeo y tendrás también este código con el cual nos vas a ayudar muchísimo y también recibirás un NFT gratis aquí lo tienes introduciendo este código tendrás el NFT gratis y también los mil Wombags totalmente gratis estos bombas los vamos a poder intercambiar por iOS lo vamos a ver ahora a continuación es súper fácil y también tendrás un 25% de las ganancias que hagan los referidos que se afilien con tu enlace. Simplemente al instalar la billetera debes copiar este código y a continuación en la opción de Reading a code, aquí tenemos para introducir este código. Le damos a reading y automáticamente te llegará el NFT y los 1000 wombats. Estos wombats los vas a poder ir recolectando por jugar a estos minijuegos. Algunos son brutales, la verdad es que súper adictivos y súper entretenidos. Unos son minijuegos, otros son juegos ya más currados que tienes que descargar el instalador para el PC y demás, pero son juegazos y por jugar a estos juegos nos van a ir dando estos one bags. además también tenemos estas pequeñas cajitas que nos van a ir dando pequeñas cantidades aleatoriamente en este caso me ha dado cero pero es completamente aleatorio esta tenemos que pagar para conseguirla pero únicamente por ir haciendo acciones nos van a ir dando estas criptomonedas por ejemplo aquí tenemos un bono que nos dan cada 24 horas lo vamos reclamando aquí tenemos también por abrir la caja que acabamos de abrir otros 100 etcétera vale por ir jugando nos van a ir pagando estos. Wombucks. Aquí tenemos esta pestaña, es una pool en la cual cada semana van repartiendo diferentes cantidades de IOS, en esta ocasión son 870 IOS que repartirán entre todos los usuarios que estén participando. Únicamente debes darle a unirme ahora participas con la cantidad de Wombucks que tú prefieras en este caso yo tengo 96.625 le voy a decir que ok vamos a quitar un poquito 96.000 actualmente no me está diciendo la cantidad que me van a dar de IOS porque depende de todas las personas que estén delegando aquí sus Wombucks, es una pool y evidentemente a más personas poniendo sus Wombucks menos nos tocará a cada uno de nosotros esto lo, de todos modos lo hacen cada semana y cada semana puedes llevarte estas recompensas de hecho si vamos a la billetera Podemos ver aquí los retiros que hemos realizado en la opción de Wallet, tan solo tenemos que seleccionar la criptomoneda, la tenemos por aquí, IOS, y aquí tenemos todas las transacciones que hemos ido realizando. La última fue la de ayer, día 31 de octubre, que retiramos 5.76 a Binance. Aquí tenemos en nuestra billetera de fondos de Binance los IOS que recibimos justamente ayer, fue prácticamente instantáneo, muy sencillito de retirar y tal y como te hemos mostrado tan solo deberíamos venir a esta opción seleccionar la criptomoneda darle a enviar aquí lo tenemos introduciríamos nuestra clave secreta desbloqueamos y ya podemos enviar o recibir tokens sin ningún tipo de problema tan solo nos pedía una dirección de IOS y el memo muy importante para no perder los fondos submit y en cuestión de dos minutos aproximadamente teníamos ya los fondos en nuestra billetera de founding de Binance muy sencillito la verdad es que merece mucho la pena porque es dinero gratis únicamente por jugar también si no tienes cuenta en Binance te animo a que crees una tendrás un enlace abajo en la descripción del vídeo y tenemos distintas promociones activas en las cuales vas a poder ganar criptomonedas totalmente gratis como por ejemplo el launch pool que acaba de empezar prácticamente y también hicimos un vídeo ayer mismo te lo dejamos por aquí arriba. Aquí tienes las instrucciones detalladas de este launch pool cómo se va a repartir las criptomonedas y demás. Pero si quieres entrar directamente puedes hacerlo a través de esta opción desde la cual tenemos aquí launchpad y accederemos directamente a todos los proyectos que se están realizando actualmente tenemos únicamente este nosotros ya estamos ganando estas criptomonedas de forma totalmente gratis con BUSD y con BNB y la verdad es que las vamos a ir intercambiando por BNB esto ya es cuestión de cada persona pero ya podemos ir reclamando estas recompensas totalmente gratis las tenemos en BUSD y también en BNB aquí lo tenemos poco más que añadir de momento lo vamos a dejar aquí espero que te haya gustado y servido esta información si es así como siempre te agradecería que te dejes un buen like que te suscribas es completamente gratis y a nosotros nos ayudas muchísimo a seguir creando y compartiendo este tipo de contenido y ya por último también te animo a que te suscribas a nuestra newsletter tendrás el enlace abajo en la descripción del vídeo tan solo te pedimos un correo electrónico y tu nombre y si estás suscrito vas a tener acceso a muchas promociones especiales sorteos y airdrops exclusivos que vamos a realizar con los colaboradores de Satoshi Factory. Te animo a que te suscribas, es completamente gratis y tendrás muchas oportunidades para llevarte criptos totalmente gratis. Ahora ya sí, espero que tengas un excelente día, muchas gracias por tu tiempo y nos vemos pronto. Chao, chao.